es ya una leyenda de los videojuegos a través de una década de éxitos creatividad y originalidad Minecraft ha conquistado a millones de jugadores y ni por esas conoces todas las curiosidades de este singular título si hablamos de videojuegos emblemáticos que han hecho historia Minecraft estaría sí o sí en la lista porque prácticamente creó su propio género Minecraft es leyenda del ocio electrónico lanzado en el año 2009 y popularizado en la posterior década la obra de Mojang ahora propiedad de Microsoft Lleva más de una década entre nosotros, y ha tenido innumerables versiones para todos los sistemas. Minecraft nos ofrece montones de posibilidades más allá del crafteo. Tampoco hay que olvidarse de sus expansiones como Clips and Caves o Spin-Off, tan interesantes como el aventurero Minecraft Dungeons. No hay ningún jugador que no conozca Minecraft. Puede que no te atraiga su propuesta, pero lo que está claro es que todos hemos oído hablar o hemos probado este rompedor título, disponible en PC, móviles y todas las consolas. Sin embargo, hay una buena serie de curiosidades de las que es probable que nunca hayas oído hablar, ni tan siquiera si eres muy fan de Minecraft. ¿Te pica la curiosidad? Prepara tu pico, consigue los recursos necesarios y echa a volar tu imaginación en este cúbico mundo. Aquí tienes las curiosidades sorprendentes de Minecraft que ni los más fans conocen. La versión original de Minecraft se hizo en seis días. El diseñador sueco Marcus Persson quería crear un juego sandbox para relanzar Moya, su empresa, pero incluyendo también crafteo y hasta toques de supervivencia. Comenzó a trabajar en lo que fue Minecraft un 10 de mayo del año 2009. Solo seis días más tarde y tras corregir ciertos aspectos, la versión alfa de Minecraft se hizo pública un 16 de mayo de ese mismo año. Minecraft no estuvo completo hasta el año 2011. A pesar de que Minecraft debutó en el mercado en 2009, tuvieron que pasar dos años hasta que Moyan hiciera pública la versión completa del juego. Muchas veces se indica el año 2009 como fecha de lanzamiento, pero lo cierto es que no se considera así, pues llegaron numerosos parches y actualizaciones hasta conformar la verdadera experiencia de Minecraft. Nombre original de Minecraft. En los seis días que Marcus Persson empleó... Para desarrollar Minecraft, inicialmente se conoció el proyecto como Cave Game. Cuando la alfa de Minecraft se hizo pública, el nombre se cambió a Minecraft, Order of the Stone, y finalmente se acortó hasta la denominación que todos conocemos. Influencias e inspiraciones de Minecraft El creador de Minecraft siempre quiso crear un sandbox, pero lógicamente no todas las ideas surgieron de su creatividad. Algunos de sus juegos favoritos y en los que se inspiró son Dwarf Fortress, Dungeon Keeper o Roller Coaster Tycoon. Sin embargo, la mayor inspiración de Minecraft se esconde en Infinite Miner, un simpático RPG con una estética muy particular. Pearson siempre ha admirado dicho título que data del año 2009. ¿Conocías todas estas curiosidades de Minecraft? ¿Hay alguna que te haya llamado especialmente? Lo cierto es que un juego tan importante tiene muchos secretos, y estas curiosidades son solo una parte de ello. Recuerda, si te gustó este video dale like y suscríbete, y deja un comentario qué fue lo que te gustó.